cuarto bloque, en principio dándole la bienvenida a nuestro compañero, columnista de deportes Facu Kaila, que nos trae a estos jugadores de deporte novedoso para nuestra sí, provincia Clarín, Hoy vamos a conocer el flag football De la mano de Hernán Vázquez y Lucas Guerrero Bienvenidos chicos Muchísimas gracias Un gusto gracias. conocerlos. Estos son jugadores del equipo Zorros De este deporte que se llama así Flag fútbol sí. sí. Zorros sí. Ah, y, y rinos. rinos Zorros y Rinos Rivales dentro y de la cancha sí, Pero o... amigos No, afuera también pero nada. Ah, ok Lo Pero amigos fuera de la cancha iba a decir no, no. Pero no Bueno chicos, eh, bienvenidos Un gusto conocernos Y la verdad que yo nunca había escuchado hablar de este deporte, no, no. flag fútbol, es recientemente, digo, es reciente en nuestra provincia, no se había visto hace mucho, ¿no? Claro, el, lo que es el fútbol americano es un deporte desconocido de, de por sí. Acá imagínate lo que es el flag fútbol, que es una variante que hay. Eh, a diferencia del fútbol americano, este, cuenta con unas banderas al costado que obviamente evitan el contacto. Entonces podés jugar fútbol americano sin tener contacto. Esas son las banderitas. banderitas. Esas son las sí. ver. Se usa como un cinto alrededor de la cintura. Sí. Entonces lo que la mayor diferencia entre muchas similitudes que tiene con el fútbol americano convencional es que no, se, no tenemos contacto, no, no ocupamos un tackle físicamente, no físicamente no hay no roce. El, tacle. Sí. el fútbol americano es muy fuerte, muy violento. Muy de hecho fuerte, tienen tanta protección violento. porque... Claro, la, la modalidad sí, sí, de juego sí, sí, sí. Es, eh, permite, digamos, recibir eh, golpes de cualquier tipo, o sea, de cualquier lado, de cualquier sí. ángulo, entonces sí necesita una protección mínima para cuidar la, la integridad física. La claro. pelota es esta que estamos viendo, la es que es, es la la similar, en forma, es un poquito más ovalada uh -huh. lo que tiene y permite, claro, permite que sea más fácil lanzar. Claro, que tiene esto, que bueno, es lo característico quizás el de la que cordón, debos... el se son las películas, ¿viste? Ajá, porque acá sí, el fútbol claro. americano tampoco es tan común, es más de, de, Pero, de Norteamérica. Eh, realmente uh -huh. eh, eh, a nivel mundial lo que se está haciendo ahora está teniendo mucho auge porque permite jugarlo en cualquier tipo de lugar, cualquier tipo por ahí. Eh, nosotros nos, nos, nos pasa que es muy difícil conseguir las cosas, conseguir lo que sea pelota, uh -huh. equipaciones, por ejemplo, casco, hombreras. Y lo que se puede hacer con el flag fútbol es que directamente... No requerís eh, de todo no eso. No requerís de todo eso, cual. únicamente con una pelota, conos. Eh, es más, se inventó en la época del 30, más o menos 40 en Estados 30. Unidos. Porque... Eh, se inventan en el ejército. En el ejército, ah, claro. En el ejército, Para como entrenar. si se lesionaban o algo, los mandaban de vuelta a la casa, entonces se colgaban del en medias. Ah. Ajá. Y Pero no, eso yo, yo no la, entiendo la qué cinta, en es lo que hacen con el cinturón Si me quieren explicar ¿Para qué Querer se, se coloca? El... ¿Cuál es el objetivo Bien. de las cintitas El objetivo es, es un cinturón reglamentario Sí No Te lo colocas Los banderines tienen que ir a los costados Sí Bien. Y después, una vez que obtenes la pelota Te la paso con una mano páselo, la No hay la problema la Ahí hay. Yo salgo corriendo para anotar Y lo que va a hacer el contrincante es Es quitarme es ¿sí? Y esto cuenta como ataque Exactamente. Una vez que él Reemplaza retira la bandera del cinto, se para la jugada y comienza otro Son siete puntos no. cada vez que te sacan una bandera, no, no, no, no, no. La, las puntuaciones son eh, para. Eh, cuando vos anotás, uh -huh, ¿sí? no, hay, no hay puntos por quita de bandera. Como llegas a la zona de Exactamente. Lo que uh -huh. va a intentar el otro equipo es que obviamente no, no llegues y, y por ende vos vas a tener cuatro intentos, que son cuatro down, uh -huh. para avanzar mitad de cancha. Y si Ajá, te quitan la cinta, mitad. vos te tenés que detener inmediatamente. ¿A exactamente. Claro, en porque realidad, no puedes seguir avanzando. el referee pita y de donde te sacaron el flag. La bandera, ahí se para el juego. Este marcador. Claro, él, ah, él te marca o sea, depende, claro depende también del reglamento. Uh -huh. Es medio complicado hasta que no lo engancha. Lo, lo, lo en Está bueno, no, lo pero, es pero igual me recuerda... Es divertido. ¿no? Obviamente, esto es una, una disciplina, es un deporte, requiere sí. muchísimas... Más destrezas físicas y habilidades, pero me recuerda a algunos juegos infantiles que practicaba sí, claro, chiquito, ¿no? claro, que, que el nombre sí. zorro ya directamente te lleva a pensar a sí, sí, sí. quitarle la cola al zorro, eh, claro, si claro, el, jardín, cual, o, sí, el sí, sí. La bandera, o el ¿no? captura la bandera, ¿no? Donde tenías que ir robándole ¿no? distintos sí, sí, sí, elementos al otro sí, sí, equipo. Sí. Está bueno. Sí, sí, sí, es sí, es sí, mucho sí. para implementar también en eso. Eh, por ahí los profesores de educación física, como un juego para entrar en calor, rápido. Está bueno eso. Es un deporte bastante, bastante inofensivo. Uh -huh. sí. está bueno. Más allá de que sale de un deporte De contacto super bastante ofensivo. exigente sí. Es súper inofensivo Donde no van a tener contacto alguno Solamente quitar una banderita y, y es súper entretenido ¿Hay modalidad mixta? Porque justamente esto de que no sea un juego De tanto contacto brusco Puede permitir que por ahí este, jueguen chicos con, ¿Sí? con chicas sí. ¿viste? Sí, sí, Más sí, mixto Sí, sí. sí hay modalidad mixta eh, Nosotros acá en Mendoza no la estamos manejando en este momento uh -huh. Creo que a nivel país No sé si se está manejando no, no, en no este no momento eh, pero sí, hay modalidad mixta. Se puede jugar 5 contra 5, 7 contra 7, 9 contra 9. Bien. ¿En eh, la misma dimensión de cancha o más grande la verdad Por ahí es más grande. Ajá. cambia las dimensiones de la cancha cuando ya arrancamos de 7 contra hacia adelante, 7, 9. Uh -huh. eh, cambiando un poquito más, se un par más de yardas. Y hasta ahora, eh. a nivel provincial, siempre hablando de lo que tenemos acá, es, de, sí. ¿es competitivo. Ustedes pueden organizar diferentes sí, encuentros. Sí, sí. Porque digo, están Zorros, Rinos. ¿Hay más equipos? Sí, sí. ¿Sí? Ah, está el bueno. equipo de Leones que tiene su equipo de contacto y su equipo de flag, tiene Pampas uh, que también tiene su equipo de contacto y de flag, bien, nosotros ahí, tenemos únicamente equipo de, de, únicamente flag, equipo por de momento, flag por el ah, momento y uh -huh. eh, tenemos las chicas también uh -huh. hay chicas, que hay están chicas cinco equipos jugando. de chicas hay y cuatro de chicos, de chicos en y cuatro, la chico y cuatro, y cuatro en la por sí. ahora uh -huh. sí, se están armando más equipos sí, sí, sí. así uh -huh. que uh -huh. la idea es que crezca el deporte nosotros en este momento estamos formando eh, uh -huh. Que arrancaríamos a principios de noviembre Ajá. Estamos ahí cerrando Un tipo de fecha como porque Lo que tiene esto a comparación de equipados Que se puede jugar en verano Claro. La eh, provincia jugar en verano Con un casco, una ¿no? las sí, coraza Es imposible, sí, es super imposible. Incómodo. Temor, sí. temor, Ya nos ha pasado Pero eh, esto se puede jugar en verano Entonces estamos eh, diagramando eh, Para ya arrancar un torneo bien armado Y formar una liga armada Nosotros hace dos fines de semana atrás arrancamos el éxito sí, Dos fines de semana atrás eh, hicimos un cuadrangular amistoso. Ajá. ¿Jugaron la final? Jugamos la final. enfrentados. Enfrentados, en este sí. sí. Eh, así que jugamos este domingo, fue la última fecha. ¿En el Parque Cívico, en dónde jugaron? En, en, en el boli. lateral que está. El ah, ¿En el parque lateral Parque sí, ¿En el lateral costado ¿La municipalidad de la ciudad le facilita ese espacio? ¿Cómo es espacio público? ¿Se puede hacer ahí? Se puede hacer ahí tranquilamente. Por ahí, como decimos nosotros, la idea al ser... Algo que es fácil de organizar, entre comillas fácil, uh -huh. que no necesitas tantos materiales y tantas cosas, podés, cualquier espacio, cualquier esplanada la podés ocupar. El, está buenísimo. ¿El mínimo de jugadores por ahí para arrancar? Porque dijiste si sí, hay modalidad de 7, modalidad de claro. 9, pero el mínimo... Nosotros estamos jugando 5 contra 5. 5 versus 5, sí. exactamente, que es el, la modalidad que se está comenzando, o sea, que se está jugando en realidad a nivel eh, nacional, eh, por regla de IFAP. Uh -huh. Así que son 5 y el... El máximo de roster que vos podés presentar en, la en, en una planilla son de 15. De 15 y hay digo, posiciones estratégicas dentro de la cancha porque al, al no tener el tacle, todo esto del rugby, sí, por sí, ahí sí. uno dice, bueno, no, no está el que va a taclear, no, no está quizás el Pilar que es el más grandote que tiene que <risa> claro, tener esa fuerza. pero son similares. Pero, pero ¿cómo se organizan, digo, son de esa sí, manera? Y a diferencia del fútbol americano, es un juego mucho más rápido, claro por ende ¿Sí? no tenés... Tanto tiempo para organizar una jugada Más similar un seven El marical claro. exacto, el marical uh -huh, una sí, sí, sí. vez que recibe el balón Tiene siete segundos como máximo para tenerla en posesión Si no, se cuenta se como la una falta. jugada Entonces, perdida Entonces quizás un juego que prioriza no tanto la fuerza Sino la rapidez La, rapidez. la, agilidad. la agilidad exactamente. agilidad Ay, yo ahí está de chicos sí, Porque cintura. claro, a mí nunca me dio porque soy mi Pero corro rápido Esa chiquilla, es, es, brum, me mando ahí Y, y chau, no, medio franja, si Cadera, lo que Mucho es cadera, eh, yo desde que claro. tengo 15 años, que salió los cumpleaños, de ahí no tengo tanta cadera como tengo ahora. Claro. O sea, porque la cadera es impresionante lo que uno agiliza, el, el juego de piernas, ¿Sí? el juego de manos, la visión, porque por ahí los que estábamos acostumbrados a un deporte de contacto, pasar esta modalidad. Y nos pasa muchas veces que es de ir y vas a sacar el flag y ya te cuadraste para meter el hombro y sentarlo el otro y después no, si es cierto que no puedo golpear. Claro, y tengo que, Entonces Dale todo cual. cadera es, más, bueno. es mucho más sí. divertido. Y Está aunque bueno. parece muy sencillo es muy difícil quitar la bandera. Muy ¿Quitarla? difícil quitarla. Sí. Muy difícil sí. quitarla. Sí. Porque el otro va. Sí, sí, no, rápido. pero si vos te lo encontrás de frente... Pero no lo puedes tocar o sea, Claro no Vos vas a sacarle Te este, corre la cadera Y listo Fuiste Fuiste, Fuiste. Claro. O sea tenés que Expert ser bastante Experto en hacer eso Está bueno Experto en hacer eso <risa> Muy bien Se, <risa> se, se ve muy <risa> divertido Está bueno para probarlo eh, Quizás haya chicos y chicas Que estén interesados del otro otro eh Quiero probar este Este nuevo deporte Me interesa ¿Cómo pueden hacer Para contactarse Para sumarse Están recibiendo Chicas y chicas a, Chicos y chicas Digo ¿A partir de qué edad? ¿Cómo se están manejando? En nosotros ese en este momento Estamos únicamente eh, Como somos dos ligas separadas mm. O sea en realidad hay una liga ya formada que es el FFA que depende de Buenos Aires pero es una seccional que hay acá en Mendoza eh, ellos los pueden buscar en redes sociales, sí. las uh -huh. chicas ¿no es cierto? comunicarse Bien. con el FFA el ¿Sí? FFA Mendoza sale uh -huh. y okay. en Instagram por ejemplo y ahí comunicarse hay números de contacto eh, nosotros en nuestro caso, nuestras redes sociales la tuya es or, eh, Zorro CFA uh -huh. estamos en Insta. Y la mía es Rinos, eh, Rinos FA Rinos. Perfecto, nos encuentran allí eh, para, para formar parte Estaría bueno probarlo Está muy ¿Sabe? bueno probarlo, super incluso se ve bueno como para acercarlo a los clubes Y que sea una disciplina más que Sin esté. dudas, que puedan Tal ir cual. incorporándole ¿Samos? a poquito Tal Y cual. nosotros, ¿Sí? placer de darle difusión acá sí, en el programa para, para que siga creciendo Chicos, gracias por haber Muchísimas venido Muchísimas gracias, gracias a ustedes Muchísimas por Un gusto Está muy no, no, es buenísimo Flag Football, así se llama Este, no es nuevo deporte porque tiene sus años Pero sí, súper innovador aquí en la provincia